podemos estar inmersos, seamos del grupo social que seamos, como vivir soñando y vivir siendo profetas de nuestro propio destino, es algo que se construye todos los días y, y me encanta. Mi Mina es una inspiración para mí por toda su historia, porque me demostró también que ser un artista no significa estar consagrado y reconocido ser un artista y comulgar todos los días de tu vida con el arte, estudiarlo, entenderlo, practicarlo, y así con cada cosa que decidamos hacer. Entonces voy a leer de ella una fracción de un poema, que se llama, es muy largo el poema, y se llama Estas cruces son un pueblo. Y en un momento dice, tía Isabel, tía Isabel pelaba las naranjas para su hermano Julio sentado en un butaque de cuero crudo frente a la mesa familiar del comedor, sin un día decir lo siento, me estoy muriendo de tristeza, y se murió. Catonio trajo velas de su pulpería para el velorio del abuelo vestido de difunto, tendido sobre la cama blanca rodeado del pueblo consternado. Los frutos, dulces, verdes, amarillos, rodaron como globos hasta los gallineros, donde la tía Isabel se hizo un extraño curucutear en los nidales y nací yo, como las paraulatas, el mes de aquel deceso extraño y doloroso del abuelo. Ella nació el mes en que murió su abuelo y ella después lo cuenta con poesía y digo nosotros recorremos Pinamar, ¿no? ¿Cuántos artistas hay en Pinamar? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a un artista a sentarnos y a escuchar cómo piensa, o por qué escribe, o por qué pinta? o, o Apropiarse de la propia cultura y darle brillo hace que nuestro entorno sea maravilloso, al menos así lo vivo yo, la cultura eh, alimentada por las artes y por la información eh, da mucho estímulo, mucha fuerza, mucho poder personal. Así que nada, quería compartir como este sentir que tengo y, y esta necesidad que tengo de construir cultura y de, de que todos entiendan que la cultura es de todos. Me das pie, eh, María Ángel, para decirte algo. Estaba por hacer una nota con respecto a lo poco que valorizamos el arte, acá en Pinamar, y a nuestros artistas. No, hay esculturas que están totalmente descuidadas de, de artistas. Hay una en frente al, a la Escuela Corbeta, en ese mural del 24 de marzo, que está rota. Digo, ¿de quién depende este cuidado de las esculturas? No? Yo ya siento que en cuanto a la cultura, eh, y en cuanto a todo en realidad, eh, creo que tenemos una historia sin fin de, de la sordera de los gobiernos, como que cada gobierno atiende a la necesidad que le conviene para su mandato. Y me parece que tenemos que estar más activos la comunidad para construir la realidad que nosotros queremos que se vea de nosotros y que se promulguen nuestros hijos, y fructifique, y... Eh, me parece que hay acciones que ya no podemos depender, si bien es nuestro derecho, eh, si siempre estamos esperando que nos den las respuestas que necesitamos, eh, es constante esperar. Me parece que hay que tomar más acción y decir, hay que arreglar tal mural, juntémonos la comunidad, busquemos los fondos, arreglemos el mural. Eh, la acción nuestra es fundamental. Cuando el pueblo está quieto es más fácil hacer o no hacer. Si el pueblo está en movimiento, es obligación accionar también por parte del gobierno, me parece como... Tal cual. Recuerdo eh, el, ese, no sé si vos ves, eh, ¿te acordás de ese tallado que está ahora en Marcos Polo, que son como sí, delfines, sí. Eh, el flaco, pero no me acuerdo, pido perdón, el nombre del de artista, en el cual eh, se va valorizó Cervacio con un grupo más de artistas, me parece. Sí se valorizó cuando él falleció, esto no es es lo grave, porque eh, uh -huh. lo habían dejado de estar tanto durante que él estaba con vida? Entonces esto es eh, muy importante destacar, valoremos a nuestros artistas, a los de la región, a los nuestros. Sí, dejemos mirar eh, el arte de, de afuera como la... Como la pauta a seguir, seamos nuestro propio estandarte y sí aprendamos de lo que hay afuera para profesionalizar lo que nosotros hacemos. Esto se lo, lo digo para mí misma y para las artistas. Lo que se está viendo afuera no es la meca, o sea, no es la verdad absoluta. Nosotros tenemos una expresión propia condicionada por nuestra historia de vida y por demás. Hay que profesionalizar eso y llevarlo a la visibilidad. Tal cual. Y lo vamos a hacer. Eh, la radio va a, va a acompañar a Invasión Local, como siempre, para ver estas cosas, estas obras de arte que están descuidadas. Eh, te invito a que juntas podamos mostrarlo, porque son nuestros artistas, tienen un valor increíble, y vamos a ver quién se va a hacer cargo, o cómo, como vos decís, cómo hacemos como sociedad en un momento de pandemia, de cuidado, que sí hay que tenerlo. Pero para que no se caigan nuestras obras de arte. Buenísimo. Bueno, me encanta, Cari, que, que, que sientas así, que pienses también que es, que es muy importante para la sociedad. Tal cual. Bueno, Mari, eh, hay algo más. Les voy más, a mostrar o... el librito, les voy a ah, mostrar el favor. librito que me lo traje desde allá. Lo había como extraviado entre mis cosas y lo encontré esta semana y dije, bueno, de esto voy a hablar porque para mí fue como un regalo. Divino, Ponelo por favor encontrar. y, y déjalo quieto, a ver si se puede, y bien pegado, ahí, ahí, bien, así la gente lo puede ver, perfecto, ahí va. subo una foto. Dale, como también, eh, Yo quería despertar, eh, no digo que mi forma sea la que tiene que ser, pero para los que son curiosos o los que tienen como esa cosita que te pincha por ahí, está bueno recorrer y preguntar y charlar con el vecino que está barriendo las hojas, y como ir enterándote de la historia desde la gente que está acá de siempre, y que te enseña cosas sobre tu propia comunidad que ni sabías, y eso es muy productivo. Tal cual. Sí, siempre se aprende. Como yo digo, cada ser humano es un aula en esta maravillosa escuela que es la vida y entrar en el aula, en conversación, en el aprender del otro, es maravilloso. Así que eh, está buena esta propuesta. Mari, eh, quedamos entonces pendientes por esta tarea de invasión local, de resaltar a los artistas locales. Bien, un beso grande para todos, buen día. Gracias, gracias por lo que trajiste, lindo espacio. Abrazo grande. Abrazo. María Ángel Ojeda en la tarde del magazine, con vos y para vos, el arte y la cultura. Ya venimos, no te vayas.